Ay, sí. Gracias. Buenas tardes, señora presidenta, presidente, convencionales, constituyentes, secretario, y a todos quienes nos escuchan y nos están viendo a través de los diferentes medios de comunicación y los medios de transmisión. Hoy, frente eh, a ustedes, inicio este proceso de fase de contenidos eh, con ánimo, con mucho ánimo con ganas de que resulte bien. Siempre optimista, pero lamentablemente, también tengo que ser honesto frente a ustedes, se ven señales y signos que ojalá no nos terminen haciendo fracasar y llevando este proceso a no un buen resultado. Y lo digo por diferentes reflexiones. La primera, porque por un lado están los que creen que el proceso se sustenta en la violencia, no solamente en su origen, sino que también ahora son los que creen que los cambios sociales únicamente se pueden lograr a punta de violencia. No hay que olvidar, muchas veces, y la historia se encarga de recordarlo permanentemente, que las revoluciones no tratan bien a sus promotores. También eh, se ven signos de alerta que dicen relación con que quienes triunfaron en las elecciones, y que es muy cierto, hubo un triunfo claro en las elecciones, permite imponer una sola visión y una sola y única visión respecto de lo que vemos y lo que pensamos y aspiramos como sociedad y lo que queremos respecto de Chile. A mi juicio es una mirada muy de corto plazo, porque lo mismo que se ha criticado respecto de la Constitución actual, que nos recordaban algunos de ustedes, eh, convencionales, constituyentes, que se escribió en los salones de aquí cerca, esa misma crítica que se le dio a esa Constitución, que se escribe con una sola mirada, hoy día podemos repetirla en este actual proceso constituyente. La respuesta es clara, se nos dirá ganamos elecciones, es muy cierto. Pero la legitimidad del triunfo de las elecciones permite avanzar en un proceso. Pero no es solamente la legitimidad del triunfo la que permite avanzar en un proceso, la legitimidad del triunfo de octubre, donde muchos participamos y avanzamos en la opción apruebo, sino que también en las elecciones de mayo. Esa no es solamente la única legitimidad. La legitimidad se construye, se construye con diálogo durante todo este proceso, con participación ciudadana y se logra cuando la ciudadanía, a nuestro juicio y a mi juicio, se va identificando y sintiendo como propio este proceso lo que se denomina pertenencia social. ¿Por qué? Porque somos capaces, con nuestras diferencias, asumirlas, dejarlas de lado y ser capaces de responder a los anhelos ciudadanos. Y por cierto, hay otros que apuestan porque el plebiscito de salida quizás sea la solución, pensando en un rechazo, tampoco lo comparto. Porque no es la solución negarse a todo permanentemente, quizás sea esa una de las razones de por qué estamos hoy día en este proceso constituyente. Los procesos, los anhelos ciudadanos, las crisis se enfrentan y se conducen. No se esconden los problemas bajo la alfombra. Así se resuelven los problemas en nuestro país. Frente a este cuadro que existe y que es real, para que este proceso funcione, a mi juicio, el antídoto es el diálogo. El sabernos escuchar, porque si queremos que esto termine bien, necesitamos hacer un esfuerzo de diálogo, de escucharnos, y evidentemente eso traerá como consecuencia situaciones positivas y no lo que a mi juicio puede traer consecuencias sociales y políticas de alto costo si esto no tiene un buen término. Frente a este escenario, la ciudadanía, la gente, el pueblo, y sobre todo lo vimos en la semana digital nos dijo claramente lo que está pensando. Lo recuerdo, en San Joaquín a don Andrés me decía, hijo, claramente, mayor que yo, anhelamos conducción y estamos dispuestos a apoyar pero con acciones colectivas, no con soluciones ideológicas o esfuerzos individuales. Se aprecia que hay una crisis climática de vivienda, de pensiones, de salud, y sobre todo de política, pero estamos y creemos que ustedes pueden sacar adelante en conjunto, superando las diferencias y poder resolver las diferencias que tenemos para poder llegar a buenos acuerdos. Cuando uno ve expresiones como esta, empieza a darse cuenta que perfectamente el diálogo nos puede conducir a llevar anhelos como el que esperamos y aspiramos. En primer lugar, la libertad, en todas sus facetas, para crecer, para creer, la libertad de culto, la libertad para escoger el mejor proyecto de vida y que el Estado te acompañe y el Estado te apañe. La vivienda, que efectivamente, que es un tema personalmente que quiero empujar, sea un derecho de la mano con la ciudad justa y la integración social, las pensiones dignas que tanto han esperado. Una manera distinta de relacionarnos con los pueblos indígenas. La protección del medio ambiente y de nuestros recursos naturales, de la mano con el desarrollo económico y social. Un país más seguro. La educación, la innovación, la investigación como algo prioritario. En definitiva, alcanzar mejor calidad de vida. En definitiva, permitir que quienes habitan este país sean más felices. Por todo lo señalado, no podemos fallarle a Chile y a su gente. Y estoy seguro que podemos empujar juntos esas banderas de la libertad de la justicia social y de la dignidad. Soy Cristian Monkever Brunner, Ñuñoino de origen, orgulloso, hijo, padre, marido y convencido de que podemos llegar a grandes acuerdos por Chile. Muchas gracias.